se está distorsionando su costo total informado bajo la anomalía denominada subsidios cruzados. Los autores presentaron en un comienzo un libro denominado Costo y Efecto, con las pautas para uso del método con el objetivo de mejorar los procesos, la gestión y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 Bien, ahora, ¿cómo descubrir dónde están esos gastos innecesarios? ¿Dónde se ocultan. Entonces, vamos a trabajar o trabajamos básicamente con lo que le llamamos indicadores de desempeño. KPI también conocidos. Veamos aquí un pequeño ejemplo. Una performance a lograr por rendimiento ¿eh? según la capacidad instalada real. El ejemplo dice, tenemos uh, el rendimiento estándar a cumplir, donde se evalúa el costo inicialmente, 100 unidades que eh, se manufacturan en una hora. El rendimiento, por lo tanto, estándar es de 1.00. Ahora bien, el logro es de 80 unidades en una hora. Quiere decir que es el 0.8 de nuestro rendimiento estándar pautado en principio la diferencia es negativa en 0.20 si tenemos un gasto nominal de 100 dólares para 100 unidades esto resulta 1 un dólar por cada unidad pero el gasto real fue 100 dólares pero solamente para fabricar 80 unidades eso significa 1,25 dólares por cada unidad es decir el gasto innecesario ha sido de 0,25 dólares por cada unidad. Bien, entonces tenemos que buscar cuáles son las causas. Las causas, si ustedes pueden, los invito a que hagan un inventario, son cuasi infinitas. Por ejemplo, causa probable en industria falla de un equipo. Otra causa probable, también eh, bastante común, habitual, es la falta de algún insumo. Esto en lo que hace a los procesos manufactureros. Ahora en administración ocurre exactamente lo mismo cuando uno analiza los procesos y no se cumple la performance nominal. Podemos encontrar, por ejemplo, eh, bajo rendimiento de Howard. ¿eh? Cuello de botella en las transacciones. Bien, hay, eh, insisto, muchas, muchas causales bastante comunes y bastante conocidas. ¿Cómo las buscamos? ¿Cómo las encontramos? Tenemos que buscar la causa raíz. Para eso hay herramientas, como por ejemplo, los 5 por qué, el diagrama de Ishikawa. Bien, esto en cuanto a...